Hola amiga, amigo, hoy me he levantado con una cierta inquietud como yo estoy viendo el panorama eh, mundial que hay con la COVID y, y vamos todos tan deprisa y vamos todos tan a veces en automático con tantos miedos, tantas dudas, tantas creencias limitantes y a veces, en algunos casos, tantos ponderantes económicos que no nos ayudan a la hora de poder pedir ayuda por ese temor a cuánto me va a costar, no me voy a poder pagarlo necesito tanto mi dinero para cosas urgentes que, que desgraciadamente tengo que de dejar de lado las importantes y muchas veces en, no nos damos cuenta de que las importantes son urgentes pero claro todo el dinero todo el capital no da a veces para todo y el miedo hace que también muchas veces no dé para casi nada por lo tanto he pensado regalarte hoy nueve preguntas importantes, esenciales, para que a expensas de contratar los servicios de un mentor o de un coach como yo, puedas dar pequeños caminos, pequeños pasos, abriendo pequeños caminos que te vayan acercando a quien realmente quieres ser y te mereces ser. Que en el fondo seguramente ya lo eres. Lo que pasa es que todavía no lo sabes. Entonces te voy a contar nueve preguntas que te van a ayudar a a dar esos pasos y acercarte a esos sueños que tienes día a día, a esas metas que, gracias a Dios, tienes día a día. Vamos allá. <coughs> Primera pregunta. ¿Por qué creo que necesito ayuda o que no necesito ayuda? Segunda pregunta. ¿Por qué razones antiguas o nuevas? ¿Por qué razones antiguas o nuevas? Deseo un cambio. Tercera pregunta. ¿Por qué no me gusto y me freno realmente? ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? Cuarta pregunta. ¿Por qué sé que mis valores, creencias necesitan cambios ahora para ser otra persona y triunfar? Porque muchas veces en la mente pensamos que hemos de ser otra persona para triunfar como esa otra persona. Pero a lo mejor no hace falta que seamos esa otra persona. Sí, tener coraje, tener valor, dar pequeños pasos, pequeñas acciones. Pero muchas veces nos lo hemos preguntado, ¿por qué ese tiene éxito y yo no? No. Y ya no solamente desde el punto de la envidia material, de decir, jo, es que tiene una casa, es que tiene un coche, es que tiene varias casas, es que tiene varios coches, no, sino de forma de ser, que es algo mucho más importante, por no decir que lo esencial. Joder, jo, porque esta persona, no desde incluso el punto de vista admirativo, joder, cómo me gustaría ser como esa persona, qué suerte tiene haber nacido con esos dones, o qué suerte tiene con haber nacido con esos regalos que Dios le ha dado. Pues yo sinceramente pienso que todo es absolutamente posible. Es cierto que a veces el señor es muy, muy, muy bueno y regala voces, voces que realmente tienen una calidad que, que ya sin hacer casi nada son maravillosas. Vale, a veces pasan esos regalos, pero en todo lo demás, a lo mejor no es una cuestión de que creas que es un regalo o inclusive ¿eh? puede que ya lo tengas. Cinco. ¿Por qué mis creencias limitantes me bloquean a pesar de no ser mías? Ahí lo dejo. 6. ¿Por qué tengo miedos que no sé ni explicar? 7. ¿Por qué a veces mi comunicación no es asertiva, no es como me gustaría? porque estoy honrando a alguien a algo a alguna creencia familiar del pasado quién sabe 8 ¿por qué desconfío del mundo? y a veces hasta de mí mismo 9. ¿por qué, procrast... ¿Por qué por procrastino? es una palabra que siempre se me ha dado mal ¿Por qué procrastino cosas, actividades, relaciones personales, relaciones importantes en mi vida? ¿Qué hay detrás de todo eso? En definitiva, si te das cuenta, todo esto es lo que conforma el posible bloqueo que tienes ahora. O el latente bloqueo que tienes ahora, que no te deja avanzar. Y muchas veces no es culpa de nadie, sino es tu responsabilidad encontrar esos caminos. Para ello necesitas naturalmente un coach o un mentor, sí. Pero como te he dicho al principio, como creo que a lo mejor algunos de vosotros o tú no puedas permitirte ahora ese lujo, como, como creo que es importante y necesario, pues o simplemente tienes dinero pero tienes una máxima indecisión y mucho miedo a que descubra ese mentor como realmente eres o ese coach como realmente eres porque tú a ti mismo te desvalorizas y entonces antes de hacer el ridículo, de sentirte mal de saber que alguien te va a pinchar o dar una patada en el culo hablando claro para que, para que te empuje hacia lo que realmente quieres pues tienes miedo, lo sé, lo sé yo tengo ahora un mentor, pero uh, yo he tardado muchos años, muchos años en descubrirme sabiendo que ese autodescubrimiento me va a traer como me está trayendo: ratos poco buenos, ratos un poco malos, ratos buenos y ratos buenísimos. Pero claro, ese paso de dar el salto de fe como Indiana jones en la película no que de repente tiene que sal, tiene que atravesar un acantilado y cuando da el primer paso es cuando el camino se, se hace visible pero es que creo o mejor dicho y es que creo que la zona de confort de cada uno es eso por eso se llama así porque es una zona donde estás a gusto a ah, unas sabiendas que ahí no quieres estar no debes estar no avanzas, no evolucionas por eso te regalo estas nueve preguntas aunque tú realmente puedes hacerte los porqués que necesites en tu vida pueden ser 200 preguntas pero estas ya te abren un camino hacia la autoconfianza un camino hacia algo más tangible dentro de lo intangible de saber que puedes caminar hacia adelante de que tienes un camino firme delante de ti que le vas a ir haciendo tú paso a paso. La dinámica que te propongo hoy es contestarte estas preguntas. ¿En cuánto tiempo puedes tener 30 minutos, una hora o puedes dedicarte media tarde en contestarte estas? Porque lo bueno que tiene es que te van a salir más. Yo creo que de ahí parte absolutamente todo. De, como bien te digo siempre, no pares de hacerte preguntas. Porque estas son las que te van a dar la patada en el culo para continuar, para avanzar, para crecer como persona. Porque una vez que te haces una pregunta, ya sabes por qué te la estás haciendo. O ya sabes las posibles contestaciones y soluciones que vas a tener. Y entonces pasa que aunque no quieras, ya lo sabes. Y cuanto más días pasas sabiendo lo que sabes, sabes que estás peor de cómo estabas. Con lo cual, ya estás en el camino de ese pequeño estrés que sí es necesario para que tú evoluciones. Con lo cual me alegra mucho ponerte en ese camino y que efectivamente te autoespoletes las pantorrillas para continuar. Pues nada más, amiga, amigo, esto es mi regalo de hoy. Un abrazo, hasta la siguiente. Ah, si te gusta, compártelo. Gracias y suscríbete a mi canal.